En esta eh, comparecencia de prensa eh, que realiza la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y el Territorio, en su competencia de vivienda y también de medio ambiente, porque en definitiva estas actuaciones que vamos ahora a comentar también tienen un impacto medioambiental positivo. ¿no? Eh, lo que venimos es a informar sobre la convocatoria que hemos publicado, las convocatorias que hemos publicado ayer en el Oficial de Castilla y León, eh, de unas subvenciones eh, de rehabilitación de edificios y viviendas financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation. Eh, bueno, se publicó, repito, ayer en el Boletín Oficial y tienen por objeto realización de obras de rehabilitación residencial que permitan la mejora de la eficiencia energética y cuyos créditos, repito, provienen de los fondos Next Generation de ese mecanismo. Eh, concretamente en esos fondos, por hacer un marco eh, previo de, de qué línea de esos fondos, hay una componente 2, eh, de 30 que tiene el mecanismo, hay una componente que es la número 2, que tiene dos objetivos, que es impulsar actuaciones de rehabilitación y mejora en el parque edificatorio, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, y también el fomento de la construcción de vivienda en el alquiler social con estándares de máxima calidad y eficiencia. Esos dos objetivos de la componente 2 se distribuyen en seis líneas distintas de trabajo, seis programas distintos de trabajo. Bueno, pues esta convocatoria responde a los programas 3 y 4. El 3, que es programa de ayuda, actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, y el 4, programa de ayudas, actuaciones de mejora en la eficiencia energética en viviendas. Esos dos programas es a lo que responden las dos convocatorias que se han publicado ayer. Una de, eh, a nivel de edificio y otra a nivel de viviendas. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste? ¿Qué actuaciones son las que son subvencionadas por, esta, por estas convocatorias? En el caso de edificios, eh, la, las actuaciones que se subvencionan son aquellas que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30%. Y además tiene que darse otro requisito concurrente, por lo tanto, que ser los dos. La demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio tiene también que tener una reducción de al menos el 35%. En el caso de las viviendas, estos porcentajes son distintos. Primero, el primero es igual, 30% de consumo, pero luego hay uno alternativo que es obtener el 7% de ahorro en la demanda. En los edificios son acumulativos los requisitos, en el caso de viviendas son uno u otro. Con cualquiera de ellos se cumple el requisito de la actuación eh, subvencionable. Eh, mmm, hay que tener en cuenta que nunca van a resultar eh, subvencionadas actuaciones de inversión que conlleve generación de térmica con, con origen fósil. Por tanto, solo es para actuaciones que lleven generación térmica con origen no fósil. No vale el gasoil, no vale el gas, vale la biomasa, vale la aerotermia, la geotermia y cualquier otro eh, tipo de generación térmica, eh, solar, que no sea, repito, fósil. Y después ambas, eh, ambas convocatorias, esto es muy importante, permiten subvencionar actuaciones iniciadas ya posteriormente al 1 de febrero del año 2020. Hay que tener en cuenta que este programa, de este mecanismo, está en el ámbito de la recuperación eh, por la pandemia y, por tanto, se retrotrae las obras subvencionables a las que han sido iniciadas posteriormente al 1 de febrero de 2020. Son dos datos eh, muy relevantes. ¿Cuál es el importe de ambas convocatorias? El importe de ambas convocatorias es el mismo, cada una de ellas son 18.787.773 eh, millones de euros. Eh, no, perdón, 18.787.773 euros. Eh, y eh, en conjunto las dos son 37.575.546 eh, euros. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de dos convocatorias con la con la cifra de final, 18,7 y 18,7. Eh, ¿Estas cuantías eh, son ampliables? Bueno, pues eh, prevemos que en función de la demanda, y en función de cómo funcionen el resto de programas del mismo componente y si puede haber sobrantes en las otras convocatorias de las otras líneas o programas eh, y eh, aquí hay una demanda eh, superior a la cuantía que se pone ahora en juego, podría eh, alcanzarse más financiación. Hay que tener en cuenta eh, que esta es la primera convocatoria. Y por lo tanto, caminamos con más posibles convocatorias en el futuro. Esta es la primera, y repito, ampliable, y a otras convocatorias en el futuro. La cuantía de las ayudas eh, individualmente, cada solicitante, eh, que puede obtener. Bueno, pues eh, en el caso de, de la convocatoria de edificios, está previsto una ayuda de entre 6.300 y 18.800 euros por cada vivienda de ese edificio por cada vivienda de ese edificio, si bien puede llegar hasta los 26.750 euros por cada vivienda en los supuestos de vulnerabilidad económica del beneficiario. Ahí estamos hablando de unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 LIPREN o de 2,5 incluso hasta 3 LIPREN con euros o más de dos menores o personas con discapacidad en la unidad familiar. Eh, por lo tanto, en estos casos, eh, la cuantía de la subvención puede llegar a los 26.750 eh, euros por vivienda. Repito, unidades de convivencia eh, sin menores con ingresos inferiores a uno y medio del IPREM, o de dos y medio o 3 con dos o más eh, menores o personas con eh, discapacidad. La convocatoria de Esto para edificios, para viviendas. La convocatoria de viviendas, el importe máximo de la subvención es el 40% del coste de la actuación, pero tiene un límite que es 3.000 euros por vivienda. El 40% con un límite de 3.000 euros por vivienda. ¿Cuándo se pueden presentar las solicitudes? Se pueden presentar ya desde hoy. Hoy se abre el plazo de solicitud, pero es un plazo largo, es un plazo, como no es una convocatoria en concurrencia competitiva, sino que va por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, está abierta hasta el 30 de junio de 2023, desde hoy hasta el año que viene, el 30 de junio. El plazo para ejecutar las actuaciones subvencionadas, para el caso de que no se hayan realizado antes, que ya hemos dicho que desde el 1 de febrero de 2020 cabe ...que esas obras posteriores sean subvencionables... ...en todo caso eh, tiene un plazo de 26 meses desde la fecha de concesión de la ayuda... ...y de 28 meses cuando se trate de edificios o actuaciones que afectan a 40 o más viviendas... ...contadas desde la fecha, repito, de la concesión de la ayuda. Eso es en el caso de los eh, edificios. En el caso de las ayudas a viviendas individuales eh, no podrá exceder de 12 meses... ...desde que se concede la ayuda el plazo para la ejecución de las actuaciones... ¿Cómo se presenta la solicitud? En principio, las solicitudes tienen dos formas de presentarse. Primero preferentemente de forma electrónica, mediante un formulario que está normalizado eh, en una solicitud que está disponible en eh, la página web de la Junta de Castilla y León, eh, www.tramitacastillaleon.jotacil.es. Se acompañará de la documentación que corresponda que se sube eh, a la plataforma. No obstante, las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos pueden presentar la solicitud de forma ordinaria, de forma presencial, por escrito en cualquiera de los registros comunes eh, habilitados para ello el de la consejería o los registros generales de administraciones que hacen llegar a la, a la consejería. Reitero que el régimen de concesión no es de resolución de, de concurrencia competitiva, sino que se va resolviendo por riguroso orden de entrada de solicitudes, eh, teniendo que dar un mensaje de tranquilidad que es mucho dinero lo que hay convocado y, por lo tanto, eh, bueno, pues, eh, eh, que no traten de presentarlo en la próxima semana eh, todos, porque a lo mejor pierden la subvención. Pero sí que hay que tener en cuenta que va por orden de solicitudes hasta agotar el presupuesto sin perjuicio de que pueda haber una posible ampliación ...si sobran dinero de otros programas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues en el caso de edificios, bueno, pues la persona física propietaria del edificio o usufructuaria de, de una vivienda unifamiliar aislada, porque edificio aquí es tanto un edificio de múltiples viviendas como un edificio unifamiliar, una, una, una estructura eh, unifamiliar. Por supuesto, las comunidades de propietarios, la agrupación de comunidades de propietarios, personas jurídicas propietarias de los edificios, empresas eh, o concesionarias de los edificios, cooperativas, corporaciones locales, propietarios agrupados. Es decir, hay numerosas formas en el que eh, un edificio eh, tiene una propiedad y esa propiedad, esa propiedad física o jurídica eh, tiene la condición de beneficiario. En caso de viviendas son las personas físicas, propietarias, las arrendatarias y las usufructuarias. Por tanto, cabe todo tipo de derecho de uso y disfrute de esa vivienda como eh, beneficiario de esas, de esas ayudas. Eh, es importante señalar en dos convocatorias se prevé que sus beneficiarios, comunidades de propietarios, todos ellos, puedan ceder el cobro de las ayudas a un agente o a un gestor de rehabilitación. Eh, se trata de favorecer la gestión para las comunidades de bueno, pues esta situación compleja, que es una actuación de rehabilitación, a través de esta figura del agente o gestor de rehabilitación que puede actuar eh, en, su, en su nombre y, por lo tanto, eh, el, recibir el cobro de la, del beneficio y, después, él eh, transmitirlo al, al titular real del, de la. De, de de la edificación. ¿Objetivos que persiguen las convocatorias? Pues es lógico, son, son obvios ¿no? contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización del parque edificatorio ayudar a las familias a reducir también de forma importante el gasto de energía mediante el ahorro de consumo, mejorar la calidad de los ciudadanos gracias a la financiación de esas actuaciones que pueden ser obras que pueden conllevar eh, también conservación, algún tipo de accesibilidad o seguridad y reactivar el sector de la construcción, esto va a generar lógicamente pues un impacto muy importante en la demanda de actividades constructiva y, por tanto, de la, eh, del empleo de ese, de ese, de, de ese sector. ¿no? Estas serían las bases de, de las dos convocatorias, sin perjuicio de que ustedes me pregunten o nos pregunten lo que sea oportuno. Eh, y sí, me gustaría terminar comentando tres cosas, eh, al margen de estas dos convocatorias. Una. Otro de los programas, de esos seis programas que tiene ese, ese, ese, ese componente 2, que yo decía que aquí las convocatorias responden al programa 3 y 4, está también la, eh, otro programa, que es el programa 1, que son las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Hemos visto que estas convocatorias son a nivel de edificio y a nivel de vivienda. Hay otro programa, que es el número 1, que es a nivel de barrio. Que son los antiguos ARUS o ARRUS, Áreas de Rehabilitación y Generación Urbanas. Bueno, esos, esos arus, o ARUS cambian de nombre. Ahora se llaman Entornos de Rehabilitación, eh, de Residenciales de Rehabilitación Programada, ERRP. Lo digo para que, eh, sobre todo para los profesionales eh, que sois, vayáis cogiendo estos términos. ¿no? El ARRU va a dejar ahora de ser ARRU y va a ser un ERRP, Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada. Que al final es lo mismo, es decir, es determinar un entorno urbano, un espacio, donde en sus edificios y en su equipamiento público se hace una inversión de regeneración, renovación y rehabilitación. Ese programa es un programa que también es importante, ese no va en concurrencia competitiva, va en virtud de unos convenios bilaterales eh, con, eh, con el ministerio eh, competente del, del Gobierno de España y ahí pues, va a haber una, inicialmente una, una inversión que, que pondremos en marcha de 18,7 millones de euros. Lo mismo, 18.787.773 euros, pero que son ampliables hasta 48,4 millones de euros. No es objeto de estas convocatorias. Repito que esto, esto que estoy hablando es, aparte, por ampliar la información eh, de lo que es homogéneo con lo que hemos convocado. ¿no? Hay que tener en cuenta que, en total, esta consejería, la Junta de Castilla y León, en materia de vivienda, de rehabilitación y vivienda, va a manejar eh, en torno a más de 240 millones de euros de fondos europeos del mecanismo de transformación, recuperación y, y resiliencia del Next Generation. Más de 240 millones de euros. Incluye ahí fondos de ese mecanismo MRTR y también incluye algunos fondos de del fondo ReactU. Forma parte también de los Next Generation, eh, pero es eh, otra, otra categoría de fondos, El mecanismo de recuperación, transformación, de resistencia eh, manejaremos en torno a 215-216 millones de euros y de los fondos RealYu, que en definitiva es una ampliación especial de los fondos FEDER son 31,5 millones de euros y para terminar ya de verdad aparte de estas dos convocatorias de rehabilitación individual y aparte de los ERRP que pongamos en marcha va a haber también unas convocatorias de eh, ayudas a las eh, actuaciones de accesibilidad y de seguridad eh, de los edificios y de conservación de los edificios. Estas convocatorias serán anuales y ya no forman parte de los fondos europeos, forman parte del plan de vivienda ordinario que llevamos gestionando varios planes en concordancia con el ministerio competente, esos planes estatales y autonómicos de vivienda y ahí vamos a hacer... Probablemente después del verano, saldrá hacia octubre la primera convocatoria de este nuevo periodo de plan, que es 22-25, cuatrienal, saldrá ya una convocatoria de en torno a 8, 8 total, en torno a 2 millones de euros cada convocatoria anual para estas otras ayudas a la accesibilidad, a la conservación y a la seguridad de los edificios. Repito que eso será en octubre, esa primera convocatoria del nuevo periodo, eh, que van a ser cuatro convocatorias de dos millones, en total ocho millones de euros, que también van al mismo ámbito de mejora del parque edificatorio y de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.